Una aplicación con los mejores fondos de pantalla para tu celular, donde encontrarás una gran variedad de series animadas, entre otras categorías con solo escribir el nombre te aparecerán todos los disponibles. Además de esto, si disfrutas de los fondos de pantalla con animación, puedes ingresar en la categoría Fondos dinámicos. Para utilizarlo, solo debes tapear la opción de aplicar fondo y se descargará automáticamente. Y por si fuera poco, puedes conseguir fondos premium utilizando los diamantes de tu cuenta. Para obtenerlos, solo debes iniciar sesión diariamente. Además, participarás en el sorteo del cofre del tesoro, donde puedes obtener un fondo premium gratis cada día. Si deseas personalizar aún más tus fondos, puedes utilizar el clip que desees, ya sea de un video de TikTok o de un perfil de Instagram, simplemente dando la opción compartir y seleccionando Nox. ¡Y listo! Tienes tu video de fondo de pantalla. Así que no lo dudes más, ingresa a tu Play Store y descarga Nox Lucky Wallpaper. Te dejaré el enlace directo en la descripción de este video. Ahora sin más, continuamos. En nuestra primera noticia tenemos que el pasado 3 de abril se estrenó en Nick la serie Los Casagrande, un spin-off de su reciente éxito de TV The Loud House. Y es que recientemente Nickelodeon Latinoamérica anunció que tras este estreno, la serie alcanzó el puesto número uno en los mercados clave de la región. El programa encabezó las clasificaciones de Nickelodeon en Argentina, México y Brasil. Además, el contenido perteneciente a Nick Play, la aplicación de la red, generó más de 130.000 vistas. Si aún no ves esta serie, Los Casagrande sigue las aventuras de una familia mexicoamericana multigeneracional, donde seguimos la historia de Ronnie Annie, una chica de 11 años que se muda a la ciudad con su madre y su hermano mayor para vivir con su familia. Entre otras noticias, debido a las medidas de prevención contra la actual pandemia, Walt Disney Studios ha cambiado la fecha de estreno de Soul, que tenía su lanzamiento internacional previsto para el 19 de junio. Ahora se encuentra programado para el 20 de noviembre del año 2021. Además de esto, por otro lado tenemos Raya and the Last Dragon, del cual solo hemos visto artes conceptuales y algunos pósters. Esta es una apuesta ambiciosa que ha sido comparada con películas como la princesa mononoke de estudio ghibli pero que es muy esperada por el público en un principio se pretendía estrenar raya and the last dragon el fin de semana de acción de gracias específicamente en noviembre pero ahora se ha postergado por cuatro meses por lo que su nueva fecha de estreno es el 12 de marzo de 2021 Continuando con las noticias, Netflix ha firmado un acuerdo para series live action y animadas con Boom Studios, el editor detrás de las franquicias de cómics más vendidas como Something is Killing the Children, Once and Future y Mouse Guard. Esta nueva asociación se expande en la estrecha relación de colaboración ya construida por las dos compañías, ya que se encuentran trabajando en el próximo largometraje UnSound, una novela gráfica de terror psicológico. Y hablando del gigante del streaming, ya se acerca el estreno de la segunda temporada de The Lads Kids on Earth, una aventura apocalíptica basada en la serie de libros creados por Max Breyler. Esta serie regresa con 10 nuevos episodios de 22 minutos el día 17 de abril. Aquí, una banda de estudiantes de secundaria viven en una casa del árbol jugando videojuegos, atiborrándose de dulces y luchando contra zombies. La segunda temporada, llamada The Lads Kids on Earth Zombie Parat, se basa en el segundo libro de la serie. Así que ya puedes disfrutar de este esta épica y fabulosa aventura. Continuando con los estrenos, también tenemos la segunda temporada de Hello Ninja, un show que rápidamente se ha convertido en una de las series preescolares más populares de Netflix, y esta vez llegará con 10 episodios completamente nuevos. Su estreno se encuentra programado para el día 24 de abril. Entre otras noticias, Fox Entertainment ha ordenado una segunda temporada de la serie animada Duncanville y se emitirá durante la temporada 2021-2022. Duncanville sigue un niño promedio de 15 años que siempre está a un paso de tomar una mala decisión. Hasta la fecha, Duncanville tiene un promedio de 2.3 millones de espectadores multiplataforma y es la nueva comedia más transmitida de Fox esta temporada, mientras que su estreno es el debut animado más transmitido por Fox en la historia. Continuando con las noticias, Warner ha lanzado el primer clip oficial de Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, una nueva película animada de Warner Bros. Animation. La misma ha sido clasificada como R y su estreno se realizó el pasado 12 de abril y saldrá en 4K Blu-ray Combo y DVD el 28 de abril. Entre otras noticias, recientemente la película de los Minions The Rise of Gru se encuentra reprogramada para el 2 de julio del año 2021, tomando el puesto de Sing 2 y corriendo su fecha de estreno para el día 22 de diciembre del próximo año 2021. Además de esto, Sony anunció retrasos en su lista de lanzamientos, incluida la secuela híbrida de Peter Rabbit 2 a principios de esta semana. Quien no ha retrasado sus estrenos es la plataforma de streaming Hulu. Anteriormente, en un video de noticias, les comentaba sobre esta nueva serie de animación para adultos llamada Solar Opposites, cuyo estreno se encuentra programado para el día 8 de mayo. Esta comedia animada se centra en una familia de extraterrestres que intenta adaptarse a la vida suburbana en el planeta Tierra. Aquí, un grupo de cuatro extraterrestres han escapado de su mundo natal, solo para estrellarse en los suburbios de América. Estos cuatro poseen opiniones totalmente distintas sobre si su nuevo hogar es horrible o asombroso. Su misión será proteger a Pupa, una supercomputadora viva que algún día evolucionará, consumirá y terraformará a la Tierra. Y hablando de nuevas series, parece que Nick se le ocurrió que tal vez debería seguir haciendo animación, por lo que ahora poseen una nueva serie animada llamada Ollie's Park. Aquí, Oli, sus dos mejores amigos y una mochila de otro mundo se embarcan en diversas aventuras. Esta animación se estrenó el pasado 6 de abril y contará con 26 episodios. Quien sí ha sufrido nuevamente un retraso es la nueva película de Bob Esponja, Sponge on the Run, que ha pasado de estrenarse el 31 de julio a ver la luz el día 7 de agosto. Sin mucha diferencia en realidad. Volviendo al mundo de las plataformas de streaming, tenemos la llegada de Cleopatra in Space, una nueva serie animada estrenada el pasado 15 de abril en Peacock, una plataforma de la cual hemos hablado en un anterior video de noticias. Cleopatra in Space es una serie producida por DreamWorks basada en los libros de Mike hack Lamentablemente, hasta el momento no hay fecha para el estreno en Latinoamérica. Entre otras noticias, seguro sabrás que la serie Gravity Falls ha sacado al mercado diferentes libros, pero recientemente se anunció Bedtime Stories of the Strange Unexplained, historias para dormir de lo extraño e inexplicable. Este libro contiene material totalmente nuevo y saldrá a la venta en el año 2021. Lo curioso de esto es que Alex Hirsch reaccionó sorprendido cuando se enteró de la existencia de este libro, ya que Disney no lo consultó ni lo llamó a colaborar con él. Recordemos que hasta el momento Hirsch había participado en todos los libros de Gravity Falls publicados por Disney, y se especula que este distanciamiento tendría que ver con el hecho de que Hirsch trabaja ahora con Netflix, a quien Disney ve como competencia de su servicio de streaming. ¿Tú qué opinas? Continuando con las noticias, tenemos una producción animada de origen finlandés llamada Royals Next Door. Aquí, la realeza es una monarquía ficticia europea que está obligada a abandonar su castillo y mudarse a un vecindario ordinario. En pantalla pueden apreciar un poco de cómo lucirá esta nueva producción. Entre otras noticias, cada vez estamos más cerca de los 5 episodios restantes de la cuarta temporada de Rick y Morty. Hasta el momento todos sabemos que esta segunda parte de la temporada iniciará el próximo 3 de mayo, pero lo que quiero resaltar esta ocasión es que en las cuentas oficiales de Rick y Morty y Adult Swim han revelado los nombres de los 5 siguientes y últimos episodios de la cuarta temporada, los cuales son, para el 3 de mayo, Never Rick y Morty 10 de mayo Promotorius 17 de mayo The Bat of Acid Episode 24 de mayo Shaldrick of Mort y el 31 de mayo Star Mort Return of the Jerry Volvamos con una de las animaciones indie que más amamos y estoy hablando de Hasbin Hotel. Y es que recientemente Vivienne Vendrano, la creadora de Hasbin Hotel y Geluba Boss, anunció en su cuenta de Twitter que seguirán adelante con el proyecto Geluba Boss preparando una temporada. A consecuencia de esto, el siguiente episodio de Hasbin Hotel tendrá que esperar un poco más, sin embargo, cabe destacar que anteriormente dejó en claro que publicará algunos cómics de Hasbin Hotel. Esto quiere decir que, aunque no veremos pronto una temporada de Hasbin Hotel, sí habrá material para los fanáticos de la serie. También declaró en su cuenta lo siguiente, Espero que todos sepan que Hasbin Hotel es mi proyecto más significativo que he hecho. Su futuro es mi prioridad número uno y tenemos mucho contenido en camino para ampliar su nivel mientras explora su futuro. Para finalizar, tenemos el próximo estreno de Adventure Time Distant Lands, cuatro especiales de una hora de duración que saldrán en la plataforma de streaming HBO Max. Y es que recientemente se dio a conocer un pequeño primer teaser de lo que será este especial. El video dura 15 segundos y en él logramos ver algunas imágenes del spin-off en una espada. Los primeros cuatro capítulos especiales llegarán el primero de mayo, día en el que HBO Max llegará a Estados Unidos. Además, se sabe que ese día solo se estrenarán los tres primeros episodios, mientras que el cuarto, que casualmente tratan sobre Finn y Jake, no tiene fecha definida. Antes de irnos, vamos con una noticia de último momento, y es que ya contamos con el estreno del primer episodio de Satina. Anteriormente, en un video de pilotos animados, les hablaba sobre esta animación independiente. Aquí seguimos a Satina, un pequeño ser mitad humano, mitad demonio, que hará pasar a sus padres por diversas situaciones. Si te gustó el corto de Satina Once a Glass of Water, seguramente amarás el primer episodio de esta serie. Y bueno, es